Hola, qué tal queridos amigos, un cordial saludo hoy sábado día de la Virgen Nuestra Señora del Carmen esta advocación tan querida y tan popular en nuestra región, en nuestro país es la oportunidad para darle gracias a Dios por esta bendición tan grande de la presencia de María Santísima en nuestra vida, en nuestro caminar peregrina, ella con nosotros un día Jesús dijo antes de subir al cielo, voy a estar todos los días con ustedes hasta el final de los tiempos y efectivamente ha cumplido su palabra la Eucaristía, la Palabra, la Virgen María, en todos los lugares del mundo ha estado ella acompañando a su pueblo, a sus hijos, a sus hijos muy queridos, cubriéndonos con sus santos escapulares. Esta vocación tan querida, nacida en el Monte Carmelo, el lugar donde el profeta Elías, en el silencio, escucha la voz de Dios, el lugar donde tanto los judíos piadosos como los cristianos de las primeras generaciones se refugiaron, buscando esa protección de Dios. Ahí fueron cobijados bajo el auxilio y el cuidado de María Santísima. Hoy también vamos al monte sagrado, buscando en el silencio a Dios, buscando la protección y el cobijo de María Santísima. Que Nuestra Señora del Carmen interceda por todos nosotros y nos cura con su santo escapulario. Amén. Bueno, mis queridos hermanos, vamos a meditar. Hoy sábado, el Evangelio de San Mateo, capítulo 12, versículos 14 al 21. En aquel tiempo los fariseos planearon el modo de acabar con Jesús, pero Jesús se enteró, se marchó de ahí, y muchos lo siguieron. Él los curó a todos, mandándoles que no lo descubrieran. Así se cumplió lo que dijo el profeta Isaías. Miren a mi siervo y mi elegido, mi amado, mi predilecto, sobre él he puesto mi espíritu para que anuncie el derecho a las naciones, no porfiará, no gritará, no voceará por las calles. La caña cascada no la quebrará. El pábilo vacilante no la apagará. Hasta implantar el derecho. Y en su nombre esperarán las naciones. Palabra del Señor. Gloria al Señor Jesús. Bueno, esta palabra también, queridos hermanos, nos sorprende este día, este sábado, en este marco de la fiesta de Nuestra Señora del Carmen. El Señor Jesús, que está ahí, acompañándonos, que está ahí, firme, en su tarea, en su misión y que también nos invita a que mantengamos firmes muchas veces el pábilo se apaga es nuestra fe débil queridos hermanos blandita, que con la gracia que con la fuerza de Dios que con la intercesión de María Santísima nos mantengamos firmes y perseverantes en este camino, muchos intentarán acabarnos muchos intentarán diezmarnos pero Dios es fuerte el Señor está ahí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 exponiendo nuestra fe y a las seis de la tarde la Santa Misa, también tendremos la bendición de los vehículos y la imposición del escapular un abrazo para todos mis queridos hermanos